A partir del próximo lunes y hasta el domingo, del 23 al 29 de octubre, eh, será lo que se conoce como la semana de inscripción en cédulas. Eso quiere decir que la Registraduría Nacional va a habilitar los puestos de votación, donde, donde la gente va a votar el día de las elecciones, para que la gente pueda cambiarse de puesto de votación y pueda inscribirse en el puesto en el que quiere votar el próximo 11 de marzo, en las elecciones legislativas. Durante 10 meses... Eh, que, so, que son antes de las elecciones eh, sucede el periodo de inscripción de cédulas a partir de un año antes de las elecciones y durante 10 meses, es decir, desde el 11 de marzo del 2017 y hasta el 11 de enero del 2018 es el periodo en el que la gente puede cambiar de puesto de votación para las próximas elecciones eso es lo primero que tiene que saber porque muchos ciudadanos no lo saben y llegan el día de las elecciones a votar donde quieren y no saben que ya están inscritos para votar en otro lado y se quedan sin votar lo segundo que deben saber es que durante esos 10 meses el trámite para cambiar de puesto de votación se hace se debe hacer ante la registraduría local o municipal, pero en esta semana del 23 de octubre al 29 de octubre se da la facilidad de que se pueden inscribir en el puesto de votación en donde quieren votar, el que queda más cerca de su casa, de su residencia, donde trabajan. Entonces el ciudadano debe saber que tiene esa semana eh, entre 10 de la mañana y 6 de la tarde para ir a los puestos de votación e inscribirse para poder votar allí el 11 de marzo y de paso en, en, en mayo para las elecciones presidenciales. La ciudadanía solo se preocupa medianamente por las elecciones el día de las elecciones o pocos días antes de las elecciones. Así que muchos ciudadanos no se informan oportunamente de que hay un periodo de inscripción de cédulas en el que tienen que definir su puesto de votación. Cuando consultan dónde deben ir a votar se enteran que están inscritos en otra ciudad en la que vivían antes, ...o en un punto muy apartado de, su, de sus ciudades o de sus municipios... ...o incluso se enteran el mismo día de las elecciones... ...que no pueden votar donde quieren sino donde están inscritos desde hace tiempo... ...así que es muy importante que el ciudadano se informe... ...para poder ejercer eh, correctamente su derecho al voto... ...Colombia es un país con unos niveles de abstención altísimos... ...los más altos de América... Eh, ...así que conocer... Eh, dónde está inscrita su cédula y cómo ir a votar fácilmente, hace parte del, de la necesidad de reducir esos niveles de abstención.